Flavio, cuando tú empezaste a hacer música, empezaste a hacer música de protesta hace muchos años, antes de lo que tu cabraba existiera, tú tenías machetero. ¿Qué era? ¿Por qué era importante hacer eso? En Puerto la palabra de crimen es, es, es ser marginado o, o cometer verdaderamente injusticias. Entonces, yo particularmente tengo tengo familiares que, que fueron carpeteados por simplemente ir a una actividad al grito del área y o ir allí y anguear, o, o ir a reuniones de los independentistas o pensar distinto o pensar que lo mejor para Puerto Rico es, es que seamos una república, ¿no? una república verdad, eh, país libre. No sé, lo primero que me vino en un momento de, de, de que Pedro Acosta me dice, vamos a hacer una banda que se va a llamar Machete de los Yo quiero que tú seas el bajista. Entonces pues ahí, por, obviamente por el título, pues por la connotación política, pues seguí desarrollando la letra y fue como que wow, me gustó el concepto y, y lo mantuve así, era, y, y, era. Seguimos bajo nombre de macedero y tocando las actividades de cuando Pedro Rosselló iba a vender la telefónica, pues allá los dos nos llamaban, los de la FUPI, los de la FEPI, eh, y íbamos a la… A la eh, desarrollaban una toda una estrategia de cómo, de cómo iban a, a, a, a manejar el asunto de que iba a entrar algún político o algo en la universidad, pero, pero que a su vez iba a haber unas actividades donde ellos querían que participaran ciertos artistas, y estaban ahí pilleras, la verdad de de matador, ya después de haber sido de matador, y, y entonces llevaba fila a la vela, la cultura profética empezando, eh, y ahí estaba machetero. A veces yo digo contra, yo no sabía que este proyecto de ustedes estaba corriendo. Y tú me haces el acercamiento y yo escucho la, la letra y analizo. Y yo digo, pero mira qué cosa, si, si, si no, está, no seguimos sol, porque a veces uno verdad, se pone medio de brazos caídos. Pero no, no debe, mientras tengamos vida y tengamos pasión a, a lo que hacemos, no debemos de dejar eh, que el mensaje se aliviane que sea la mediocre. Nosotros no debemos nunca dar nuestro brazo Ahora deben de venir nuevas generaciones y esta semilla que ustedes dejan la van a dejar en otra gente y ahí vienen otra gente con esos mensajes porque los hay. Lo hay, lo que pasa es que lo, el individuo tiene que seguir educándose. No diga que la policía